Bien, este, vamos a ver ahora este, el ejemplo 19, un poquito retocado. Entonces, hay la ecuación del lugar geométrico definido por los puntos cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos es constante. Vamos por acá, es constante. Entonces, acá tenemos el punto fijo. Eh, eh, perdón, acá tenemos el, el, el punto del lugar geométrico, ¿sí? ¿Sí? por los puntos cuya su resta diferencia de distancia a dos puntos fijos, entonces vamos a poner los puntos fijos acá, le pongo f acá y ya, ya le vamos a llamar foco y pongo F' acá, menos F, 0 vamos a poner bien esto, porque si no F0, menos F0 entonces esto es simétrico respecto de esto, respecto del eje Y ahora lo que dice es la diferencia de distancia entonces tenemos que esta es la distancia y esta es la otra distancia. Esta sería delta' prima y esta sería delta. Porque la distancia delta' es la distancia del punto P al punto F'. Y la distancia delta es igual a la distancia de P al punto F. Y eso es constantemente una, eso es una constante. Entonces colocamos acá como la ecuación que domina todo. Como igual a una constante. Bien, entonces... Eh, ahora vamos a hacer el ensayo a ver si podemos poner el punto como que esto es así y se puso acá vamos a poner así, el punto B que sería 0B de, eh, de coordenadas ahora, si yo hago esto por simetría, delta' prima que se queda acá y delta, cuando lo resto es igual a 0, no es igual a K esta constante no puede ser. O sea que este punto no puede estar acá, ni en ninguna parte del eje Ahora, si estuviera acá, vamos a llamarle A, como A0 Entonces todo esto sería delta' prima y esto sería delta y la diferencia sería 2f, porque sería esto, esta sería la diferencia ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, todos los puntos que están acá, a partir de acá, entran y todos los puntos que están acá no van a entrar. Vean, hagan la prueba ustedes y ven que no van a entrar. Por tanto, yo no, no, no quisiera poner este punto acá, sino acá adentro. Acá adentro. Bueno, voy a borrar eh, todo ahora. Y lo voy a traer a colación. y ahora ya traigo esto y pongo A acá sí, pongo A acá ¿por qué? no quise ponerlo afuera porque no eh, hice, hicimos el análisis esto es A y C vamos a poner que vamos a hacer acá así que P está en A ¿Sí? Que este P está en A ahora Entonces, no puede estar acá en B Pero podría estar en A Entonces, el delta prima Ahora es el delta A Y va a ser esto Esto va a ser el delta prima A Y va a ser A más F El delta A va a ser esto, el delta en el punto A, cuando P está en el punto A, que es F menos A. Y si yo tengo que hacer la diferencia, delta prima menos delta, delta prima a menos delta A, me queda 2A. Entonces este K no es K, sino que es 2A. ¿Está? Pero entonces me va a quedar, y esta sería la, la ecuación, la ecuación del modelo que tenemos para hallar el lugar geométrico, y P van a ser los, los puntos de ese modelo, y XY van a ser las, las coordenadas, voy a hallar una, una ecuación que este, recorre ese, ese lugar. Obviamente que acá ya estoy diciendo que no es así, el verde no es así, sino que va a estar, si, si este punto es uno de ellos, A ah, es otro. ¿Está? Entonces, eh, delta prima es igual a la raíz cuadrada en la raíz cuadrada delta prima en la raíz cuadrada de x más f al cuadrado más y al cuadrado y delta va a ser igual a esto es x, ¿no? x menos f al cuadrado raíz cuadrada de x menos f al cuadrado más y ¿Sí? Entonces acá tengo dos raíces este, Para eliminarlas Tengo que elevar al cuadrado Pero no puedo eliminar acá Porque acá va a quedar menos el doble producto de delta por delta prima O sea, menos el producto de estas dos raíces ¿Sí? Entonces no puede ser eso Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que delta prima sea igual a 2a más delta y ahí voy a elevar al cuadrado entonces esto va a ser delta prima delta prima al cuadrado igual a 4a cuadrado más delta cuadrado más 4a por delta y este, lo que voy a hacer es eliminar esto de acá entonces me va a quedar delta prima al cuadrado menos delta al cuadrado es igual a y acá voy a ponerlo así voy a ponerlo así 4a cuadrado más 4 delta. Pero delta prima cuadrado menos delta cuadrado yo lo puedo sacar de acá. Entonces va a quedar, acá va a quedar x cuadrada más f cuadrada más y cuadrada más 2fx. Esto es esto, ¿no? Al cuadrado. Y, y acá va a quedar, al cuadrado va a quedar x cuadrada más f cuadrada más y cuadrada menos 2fx por tanto si hago la resta si hago la resta me queda 2fx menos menos 2fx queda 4fx por tanto acá yo puedo borrar y me queda 4fx y como hay 4 por todos lados acá puedo borrar el 4 por todos lados ¿Sí? y ahora tengo este delta que es el único que tiene raíz cuadrada entonces si lo elevo al cuadrado así como está se me va, no se me va a terminar nunca porque va a quedar 2a cubo delta entonces lo que voy a hacer es eh, escribir acá a delta que va a ser igual a fx menos a cuadrado y ahí sí elevo al cuadrado entonces, al elevar al cuadrado, me queda acá a cuadrado delta cuadrado. Pero delta cuadrado es esto. Me va a quedar a cuadrado por x cuadrado más f cuadrado más y cuadrado menos 2fx. Y acá me va a quedar f cuadrado x cuadrado más a, a la cuarta menos 2fx a al cuadrado fx ¿Sí? Bueno, este término este término es igualito a este término multiplicado por este. Entonces, esto se va. ¿Sí? Y me queda y me queda acá me queda ax a cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado más a cuadrado f cuadrado Y acá me queda f cuadrado x cuadrado Más a, a la cuarta Bien, entonces acá tenemos f x cuadrado y acá tenemos ax cuadrado ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a juntar a la derecha o a la izquierda? Bueno, acá sabemos que a es menor que f ¿Sí? A está acá y f está acá entonces conviene que sea en donde está f Entonces me queda f cuadrado menos a cuadrado x cuadrado Y como, están, eh, como está x acá y yo tengo que poner todas las variables eh, acá, a la izquierda Entonces me queda menos a cuadrado y cuadrado Igual... Entonces acá me queda a cuadrado f cuadrado menos a a la cuarta. Pero yo puedo sacar factor común a cuadrado acá y entonces tengo que eliminar el cuadrado de acá y poner que acá está a cuadrado. ¿Sí? Pues ahí lo único que me falta hacer es dividir todo por a cuadrado f cuadrado menos a cuadrado. Y me queda, entonces, en definitiva, X cuadrado sobre A cuadrada menos Y cuadrado sobre F cuadrado menos A cuadrado es igual a 1. Y esto, yo puedo decir que es B cuadrado. Entonces, fíjense, A está acá. A está acá. Esto sería A. Este B cuadrado yo lo puedo poner como B acá. Le voy a poner bien la... Sí, acá va a ser B. Entonces, este triángulo que se cierra con este... Calculen, calculen. ¿Cuánto vale este, este lado? Esta hipotenusa. Fíjense, si b cuadrado es igual a f cuadrado menos a cuadrado, entonces f cuadrado es igual a b cuadrado más a cuadrado. Exactamente Pitágoras. Entonces esto es f. O sea, este, si yo lo deslizo por acá, con que esto esté en esta pared y esto se deslice para acá después va a quedarse así ¿Sí? Entonces la relación del, del triángulo fundamental es ABF, siempre y A es un punto del lugar geométrico ahora el, la hipérbola va a ser esto va a ser esto ¿Sí? A ah, es un punto de lugar geométrico eh, el otro extremo donde está el ángulo eh, recto es el centro y el otro no tiene no, no está en un lugar geométrico bien yo esto mismo lo puedo poner en, en geogebra de diversas maneras eh, pero acá, Así se ve, entonces voy a poner un punto. Voy a poner un punto A y un punto que acá yo le voy a llamar B, pero este, voy a renombrarlo como F. Y voy a poner por simetría axial F con este me da así y este con este me da así. Y vamos a cambiar los colores. De, estos puntos, eh, eh, no, voy a cambiar eh, esto, estos dos puntos, lo voy a poner como, como verdes, que bueno, azules, y estos puntos que no están en el, en el, eh, en el, eh, ¿cómo se llama? que no están en el, en el lugar geométrico, les va a llamar F Por tanto, el eje, el eje focal va a ser el, el eje horizontal, el X que contiene a F' y a F Entonces, a la cantidad A va a ser igual a X de, F, de A, de a y, de, y F va a ser igual a X de A Entonces la ecuación va a ser X al cuadrado dividido a al cuadrado, al cuadrado eh, menos Y al cuadrado dividido, y acá vamos a poner eh, F al cuadrado menos a cuadrado y esto, todo esto va a ser igual a 1 y esto le vamos a llamar la ecuación de la esto es una hipérbola, se ve claramente que es una hipérbola entonces le vamos a llamar así hipérbola eh, yo este, puedo cambiar esto y se cambia la, siempre que esté por acá cuando esto por el otro lado, se me vuelve la hipérbola se me vuelve una, una elipse y ya vamos a ver por qué ¿Sí? ya vamos a ver por qué pero mientras tanto voy a probar si acá yo tengo un punto P le voy a llamar P, le voy a llamar a este punto y lo voy a marcar de rojo este punto P eh, y este, voy a marcar el segmento F'P y F p Este segmento va a ser el segmento delta' prima y este va a ser el segmento delta'. Entonces voy a trabajar así ahora, eh, pero este, después lo voy a cambiar. Digamos, voy a poner al segmento G. Al segmento G le voy a dar un color marrón y al segmento, eh, borrar el segmento F H a ese segmento le voy a dar un color lila. Entonces lo que voy a hacer es voy a verificar si G-H sigue siendo una constante. Y esa constante debería ser 2A. Entonces eh, en este caso debería ser 20. Pues bien, voy a poner acá un texto que dijera eh, que G, G, ¿qué es esto? 35 menos el objeto H, 15,6, es igual y yo no voy a hacer la, la, la resta solo acá, sino que voy a poner una resta de objetos g-h menos ¿sí? y evidentemente salió 20 ¿Mm? y ahora, para hacerlo bien, a este punto g lo voy a eh, renombrar eh, con propiedades del objeto al punto G y ahí se me habilita el alfa y ahí pongo delta prima y ahora busco el objeto H y lo voy a renombrar mediante delta y ya está y si yo miro ahora esto cómo está hecho ahora queda delta delta delta prima menos delta de delta prima menos delta, que lo que hubiese sido difícil para mí, este, hubiese sido difícil para mí escribirlo. Entonces yo muevo esto y esto sigue siendo 20. Sigue siendo. Es notable como sigue siendo, ¿no? Pero es justamente porque delta prima menos delta tiene que ser igual a 2a. Y 2a es este segmento. Este segmento que yo en vez de G le voy a decir que ese nombre en las propiedades en lugar del nombre que ponga el valor sí que es el 20, justamente que es el 20. ¿Mm? Ahora, si yo voy acá, obviamente el delta prima pasa a ser delta y el, y el delta pasa a ser delta prima por eso acá sale menos 20 ¿no? ¿Sí? bien entonces lo que decía era que si yo pasara acá si yo pasara acá parece que no me quiere mover el, el punto P el punto P no quiere moverse y debería poderse mover por acá pero voy a eliminar el punto P y lo voy a poner en el otro lado ah, no se me quiso e, voy a eliminar el punto P solo y pongo y lo pongo acá y lo pongo acá y ahora lo llamo escape y lo llamo P y lo, lo pongo en un rojo de vuelta y lo pongo en rojo y ahora sí, a P lo voy a poder mover. Y ahora, si, si, pusiera, si pusiera el segmento FP y el fragmento FH, ahora lo que tengo que hacer es sumar, sumar, en este caso, sumar H más, eh, más I. A ver, lo voy a ver. Poner h, h más i, ¿por qué? Porque h y h, i son estos radios ahora: 44,25. Y yo muevo esto y eh, es, sigue siendo h y i, se mueven todo, pero la suma no. Bien, entonces vamos a ver qué pasa, por qué esta ecuación. Que era tan de la hipérbola, ¿sí? ahora puede ser también una elipse. Entonces miremos acá. Si en este caso yo admito que f, acá nosotros habíamos admitido que a era menor que f, ¿no? Si yo digo que f es mayor que a, entonces f cuadrado menos a cuadrado es negativo. Y con este negativo se hace... En positivo, o sea que yo podría escribir x cuadrado sobre a cuadrado menos, y en vez de menos pongo más y cuadrado y pongo, en lugar de f cuadrado menos a cuadrado voy a poner a cuadrado menos f cuadrado igual a 1 y esta ecuación es exactamente la misma que esta es la misma, no es que cambiamos nada Nada más que acá es A es menor que F, y acá F... Eh, perdón Está bien que A es menor que F, pero acá eh, A es mayor, que F. es mayor que F En la elipse, tenemos la elipse acá esto es A y esto es F ¿Sí? Entonces, en la elipse, esto va a ser F un triángulo, un triángulo que tiene un punto afuera del, del lugar geométrico, un punto en el centro y el otro punto en el lugar geométrico. Esto va a ser el B, esto va a ser F, esto va a ser B, y entonces esto va a ser A. ¿Sí? Entonces el, los triángulos, los triángulos eh, para la hipérbola vamos a poner así en, as, en rojo en, en, en rojo el color vamos a poner para la hipérbola esto es está? Eh, acá. Eh, para la hipérbola esto es B y esto es A y esto es F pero para pero para la elipse, vamos a poner en verde, esto es F y esto es A y esto es B. ¿Sí? Entonces es fácil. Vamos. Entonces esto ha sido, ha sido todo para este tema.